por estar en esta ciudad tan hermosa. Un saludo a todos aquellos compatriotas que forman parte de esta hermosa ciudad. Mi nombre es Néstor Cruzado Villo, soy médico, soy especialista en pulmones, soy neumólogo, soy especialista en salud familiar y soy especialista en nutrición. Vengo representando una empresa que se llama Teoma, ¿no? Pero antes de ello quisiera más o menos yo darme a entender por qué formo parte de una empresa de este tipo, de empresas de multinivel, cuando yo atiendo a mis pacientes en la consulta privada, no solamente les indico los productos farmacológicos, sino también me apoyo con muchos productos naturales, ¿no? Siempre, por ejemplo, llega una persona con problemas de próstata, le doy la medicina que corresponde, pero asimismo también también ¿no? aprovecho y le digo que use productos naturales. Por ejemplo, el achote con la, eh, la uña de gato, pues son excelentes para corregir y apoyarnos en estos problemas de próstata, ¿no? Así fui trabajando hasta que una señora me recomendó que ingrese a una empresa de multinivel con el fin de que cada vez que recomiendo el producto yo pueda tener un beneficio económico. Y efectivamente, pues no, yo recomiendo el producto, la persona se inscribe en esta empresa y cada vez que ella compra yo también tengo un beneficio económico. Eso es lo que se conoce como empresas de multinivel. Por eso ingresé a otra empresa extranjera, ¿no? pero que me di cuenta de que muchos de sus productos están elaborados con insumos peruanos. Y lo gracioso de todo es que se llevan nuestros productos, de los traen, y de repente nos puede salir un, a un costo mucho más elevado que si fuera un producto netamente elaborado acá en nuestro país. Conocí Teoma. Teoma, como les he dicho, es una empresa 100% peruana, ¿no? con dueños peruanos. Son dos jóvenes emprendedores, ¿no? la familia Novoa, que ellos han invertido su capital en esta empresa. Por lo tanto, los capitales son peruanos y sobre todo, que los suplementos nutricionales que elaboran son generalmente elaborados con insumos peruanos. Y esa es la gran ventaja que tenemos porque son insumos netamente de nuestras tres regiones, de la costa, de la sierra, de la selva y por qué no decirte lo que también es de nuestro mar peruano, ¿no? Entonces, imagínense esta empresa por ser peruana nos ofrece ventajas enormes. ¿Y cuáles son sus ventajas? Primero, de que es una empresa que tiene laboratorio propio y tenemos fábrica. ¿Qué nos permite tener un laboratorio y qué nos permite tener fábrica? El hecho que nosotros podemos hacer las investigaciones para ver la sinergia, la combinación que podemos hacer de los insumos para tener un producto excelente y además nosotros tenemos la ventaja de fabricar el mismo producto ello trae como consecuencia que no tengamos que pagarle a un tercero. Y si no le pagamos a un tercero, pues no vamos a afectar en el precio del producto. Por eso es que el producto nuestro está al alcance de muchas personas. Además de tener fábrica, de tener laboratorio, pues nosotros usamos nuestros insumos peruanos. No necesitamos traer del extranjero, o sea, no necesitamos pasar por aduana, que definitivamente tendríamos que pagar un impuesto y eso tendría que afectarse también en el producto. Además, somos una empresa que tenemos una característica muy importante. No hacemos propaganda a través de medios, ni televisivos, ni escritos, etcétera, etcétera. O sea, tú no vas a escuchar Teoma... Por ejemplo, en la televisión, en la radio, en el periódico, revistas, murales, etcétera, etcétera. Tú vas a escuchar Teoma simple porque hay alguien que forma parte de nuestra familia y que quiere que tú te sientas sano y que tú también puedas tener un beneficio económico. Y a través de este sistema que es más práctico y más sencillo, que le llamamos boca a boca, es como nosotros hacemos la propaganda. Y así es como muchas personas se están interesando en esta empresa que te brinda mucho muchas, muchas posibilidades, ¿no? La característica principal de esta empresa, yendo a la parte de salud, es que tú maximices tu capacidad biológica. ¿Qué cosa es capacidad biológica? Simple y es ese hecho que tenemos cada uno de nosotros, ese poder que tiene cada una de las personas de poder, ¿no?, de tener un poder de no enfermarse. Ese es el detalle. ¿Qué es capacidad biológica? el poder que tenemos cada uno de no enfermarnos, ¿no? o sea que si nosotros tenemos nuestra capacidad biológica al máximo, sería ideal y vamos a vivir sanos, para eso la empresa te brinda un sistema integral de salud y nutrición, en el cual te ofrece una fórmula innovadora mediante cuatro fases para que tú puedas maximizar tu capacidad biológica, en esta oportunidad te voy a hablar de la primera fase que es una de las más importantes, ¿En qué consiste la primera fase simplemente en desintoxicar y activar? Esa es la primera. En otras palabras, eso es limpieza intestinal. ¿No? ¿En qué consiste esto? Mira, te voy a explicar algo muy importante. El hecho que una persona tenga obesidad, el hecho que una persona tenga desnutrición, anemia o cualquier otro trastorno, o cualquier otra enfermedad, simplemente tiene como causa una sola, una sola un, un solo motivo: el hecho de que tus intestinos no puedan absorber los nutrientes. ¿Y cómo que no pueden absorber los nutrientes? Sí, porque las personas están acostumbradas a comer mucha grasa, comen mucha harina, eso dentro de tu organismo, en tus intestinos, se forma un engrudo y ese engrudo se va a pegar a las paredes intestinales. Ese engrudo se va a secar. ¿No? Y cada vez que tú comes eso, capa tras capa, va a pegarse en las paredes intestinales y evita la absorción del nutriente hacia la sangre. Y ese es el gran factor que tenemos de que la gente no se nutre como debe ser porque no llega el nutriente a la célula porque no puede atravesar los intestinos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente limpiarnos esos intestinos. Pero mucha gente sigue equivocada y piensa que el de hacerse una limpieza es usar purgantes o es usar laxantes. No, equivocado, porque eso te cuento. Estos, estos, estos productos actúan generalmente en el movimiento intestinal. Hacen que aumente el peristaltismo. Y si su peristaltismo aumenta, vas a eliminar el contenido, más no lo que está pegado en las paredes intestinales. Por eso, si tú usas purgantes, si tú usas laxantes, concluyes con algo, diarreas. Y no es eso, porque estás eliminando el contenido y lo que nosotros necesitamos eliminar es ese engrudo pegado en las paredes intestinales. Y eso no lo va a hacer otro elemento, sino es la fibra. Nosotros tenemos un producto en teoma y se llama teofibra. La fibra es ideal porque la fibra va a raspar ese engrudo que está pegado en tus intestinos. Este es un producto ideal que para explicarte y darte a anotar ¿Cómo está elaborado? Está hecho principalmente por un ingrediente que se llama Sacha Inchi. Tiene probióticos, que son los lactobacilos. Tiene cereales y entre ellos la quinoa, la kiwicha. Por lo tanto, imagínate, ya te comenzamos con este producto alimentar. Además, tiene una variedad de fibras. Tiene, por ejemplo, salvado de trigo, salvado de arroz, fibra de maracuyá. Tiene penca de tuna, polvo de papaya, polvo de ciruela. Tiene cebada, tiene linaza. ¿Qué va a hacer este producto cuando tú ingieres fibra? La fibra tiene muchas bondades. Primero, que va a corregir tu tránsito intestinal. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir que tú comiences a comer la fibra, va a ir al baño las veces que normalmente debe ir una persona. Generalmente una persona debe ir cada vez que come. Yo tomo desayuno, tengo que ir al baño. almuerzo, tengo que ir al baño. no tengo que ir al baño. Esa es la forma, ese es el sistema como debe no funcionar nuestros intestinos. Cada vez que tú comes, tienes que ir al baño. Además, mira, la fibra tiene otras bondades. La fibra no se digiere, la fibra se queda en tu intestino. Y como se queda en su intestino, cada vez que tú comes grasa, azúcar, etcétera, etcétera, se va a pegar a la fibra y va a evitar que se absorba a la sangre. Por eso que la fibra nos va a permitir... Aparte de corregir problemas de estreñimiento, corregir problemas, por ejemplo, de colesterol, trilicerios, glucosa. Adiós, pues, si la gente aprendiera a comer fibra por lo menos una cucharada en la mañana una en la noche, evitaríamos problemas de diabetes, colesterol, trilicerios. ¿Y por qué te digo una cucharada en la mañana y en la noche? Porque lo que tú comes en tu dieta normal solamente estás comiendo el equivalente a una cucharada. Y el ser humano adulto debería comer tres cucharadas de fibra al día. Además, imagínate, la fibra es ideal porque aparte de corregir tu tránsito intestinal, te corrige tus problemas de estreñimiento, te corrige tus problemas de colesterol, triglicéridos y además de eso te hace bajar de peso. Si las personas tomaran una cucharada de fibra antes del almuerzo, antes de la cena, le ofrece un efecto saciante y con eso va, vamos a comenzar a corregir problemas de sobrepeso. O sea, te controla tu exceso de peso y además evita que tú tengas hemorroides. Además, como va a mantener todo tu intestino, todo tu sistema digestivo limpio, vas a evitar una serie de enfermedades relacionadas principalmente con el colon, como por ejemplo diverticulitis, pólipos e incluso hasta problemas de cáncer colon. Tienes que tener una idea y no te tienes que escapar de tu cabeza. La muerte puede empezar por el colon. Y si tú no tienes un colon limpio, pues imagínate los resultados que podemos tener desastrosos en nuestra salud. Pero mira qué interesante, si yo te ofrezco este producto que corrige el tránsito intestinal, pero tengo además otro producto que desintoxica el tránsito intestinal. ¿Y por qué te tengo que desintoxicar tu tránsito intestinal? Porque ese engrudo que está pegado en las paredes intestinales sigue eliminando una serie de toxinas. Oye, es más fácil, ¿no?, que algo se pudre en tu intestino más rápido que esté en el medio ambiente. Así que imagínate y saca tu cuenta no que nosotros necesitamos además una desintoxicación de nuestro organismo. ¿Y qué es este producto? Simplemente aloe té. ¿Qué es el aloe té? Del aloe, la sábila. no Este producto está hecho a base de aloe vera, la sábila. Pero además le hemos agregado otros ingredientes para que puedan corregir tu problema digestivo. Tiene yacon que es un tubérculo muy importante, que tiene una fibra que se llama inulina, que tiene la característica fundamental de primero absorber azúcar, por lo tanto eliminaríamos problemas de glucosa, ideal para el diabético. Además tiene presentaciones, en este caso te hago la presentación de maíz morado, pero tenemos maíz morado y tenemos piña, y además estos productos vienen elaborados con enzimas digestivas como la papaína, la bromelina, la lipasa, etcétera, etcétera. Lo cual no solamente va a desintoxicar tu tránsito intestinal, sino que si estamos apoyando para muchas otras cosas como por ejemplo como antiinflamatorio, como diurético, como cicatrizante. Por lo tanto este producto es ideal para aquellas personas que sufren de gastritis y que tienen úlcera. Entonces imagínate, si tú quieres hacerte una limpieza intestinal, ¿Qué es lo que te recomiendo? Aloe, medio vaso. O sea, en un vasito, aloe hasta la mitad, le agregas dos cucharadas de fibra, completa el vaso con agua y tómatelo en ayunas y tómatelo al acostarte. Si tú haces esa situación, vas a tener y vas a comenzar a hacer una limpieza intestinal, como verdaderamente deberías realizarlo Dos veces al día. ¿Por qué en ayunas? Porque ya te dije, la fibra se queda en tu intestino y absorbe todo lo que estás comiendo. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche como no comes, la fibra se va a pegar a las paredes intestinales y eso va a permitir que raspe esa, esos, este, ese engrudo pegado. Pero ojo, eso no lo va a hacer en un día, por lo menos debe ser una semana. Entonces la limpieza intestinal consiste en...